Francis tu tema que los dos nombres comienzan con F. <risa> bueno. <risa> buenos días, Francis Gracias. adelante. Buenos días equipo, buenos días San Francisco, toda la región del Nordeste esperando que se encuentren bien, que haya cambios positivos en sus vidas hoy, y que esta cuarentena no haya servido de de aprendizaje constante, eh, unión familiar, eh, comprensión de lo que son los procesos biológicos del ser humano y de las sociedades cuando en conjunto nos infectamos todos. Comprendemos un poquito más que no teníamos eso tan pendiente. Aunque tenemos también que en, en el resguardo familiar y cuarentena debilita un tanto. Eh, la defensa del organismo por lo cual se debe de ir adaptándose nueva vez al nuevo al, al ambiente y es una recomendación mía que le hago para que se traten con su médico y, y ver qué cosas han pasado de cambio eh, en, su, en su ánimo pero sobre todo sacarle la parte positiva y fortalecido de superar este, este mal que que aún nos hacemos la pregunta si fue el producto de, de seres humanos que convirtió esto en mutación y en una vía de, de afectar la humanidad. Eh, tiene algo que ver con eso, aunque todavía no se determina con claridad. Pero sí espero que todos estén bien, que haya bajado, que, que definitivamente eh, salud pública se convierta en en el dominante, en el que domine la situación y que dejen ya de esa eh, rueda de prensa solamente para dar informes generales del mundo desde de por allá, cuando aquí estamos nosotros en incertidumbre, en qué etapa estamos y en lo que, y lo que ha habido con este desmonte gradual ¿cómo es que se le dice? ¿cuál fue el término que se está usando? ¿me pueden ayudar? Al, en estudio el término es... Sí. Desescalada. Desescalada. Desescalada. ¿Qué eh, tal desescalada? ¿Y qué le hago? Que lo único que tenemos es la, la etapa 1 de la desescalada, no en la etapa 1 o 2 del combate del COVID. Nadie nos lo dice. Definitivamente. Yo voy a sí. seguir esperando. Y Ajá. le pregunto a ustedes o a la sociedad si si es prudente, si es correcto, que a esta fecha y todo lo que hemos invertido, tiempo, dinero, de todo, no se tenga claro en qué etapa estamos de la pandemia. Pues bien, en otro orden, bien interesante un, el debate del viernes, que generó en cierta forma una reacción de de Alofoque, y que incluso demuestra y me da la razón de lo que yo dije en aquel momento, que hay que reconocer que este muchacho ha logrado en un ámbito de la sociedad, que son sus seguidores, que le guste el morbo y lo que llaman llano, que cercano al joven o al urbano, ha producido cambios económicos en su vida y la gente o ese grupo de personas lo ve como un referente y eso es parte de lo que ya se advertía por esa realidad por Gilles Lipubowski cuando habló de la era del vacío, la ausencia de contenido, la vida live, donde el ser humano, el yo, es como una especie de guerra de todos contra todos, donde no hay referente eh, a superar, porque ciertamente eh, para nuestro programa o para quienes participamos en el programa, estoy casi seguro que ninguno de nosotros aspira a, a alcanzar niveles de view a costa de lo que él se ha hecho. Pero eso... Tendremos que analizarlo en su debido ámbito y tiempo, porque la verdad que la era del vacío, aunque esta pandemia ha roto de golpe el consumismo, el hedonismo y una serie de, de, de, de actitudes que nosotros como seres humanos vinimos cultivando en los últimos 50 años, incluyendo Europa, que ya vimos que cuando se aperturó las tiendas de Zara, era... era es decir, que todavía está esa, ese sentido de consumo. Por eso yo inicié hablando que espero que hayamos aprendido algo de esta pandemia y a cambios de, de estilos de vida, sobre todo el escuchas, estilo del consumo. Por, ¿eh? ¿Me escuchas? Sí. Ahí cuando hablas de, de la apertura de tiendas, eh, y cómo la abarrotaron en el caso de Sara. No había realizado desde su apertura eh, una venta tan significativa. Y esto eh, nos enrostra en, eh, en Europa y en, en, en eh, eh, sí, y en China también una marca muy reconocida. O sea, esto nos dice... En el momento y en la era que estamos, que es lo que plantea el consumismo, la, la, el, ese vacío, el yo o sea, lo que marca. llena en estos momentos y qué es lo que vende. Pero a la gente, la, la mayoría, y lo que genera rating, eh, no es tal vez lo que se vende a través de, del mensaje o la línea que nosotros seguimos, y hay mucha gente que no entiende eso. Es lo otro, lo que sí... Eh, genera mayor demanda bueno, e interés el, el, el morbo, el morbo la, la crudeza con que se tratan temas sí. hay un sector de la población que, aún es, eh, que cree que eso es desarrollo, que eso es eh, astucia, que eso es busca una serie de estereotipos como referentes que nosotros podemos evaluarlo individualmente y vamos a darnos cuenta que es vacía que no ayuda en nada. Yo anoche eh, repliqué en mi Facebook una entrevista de, de un joven apellido Kelly, que al parecer fue un, es un joven de, que se desarrolló en, en Herrera. Y en su lenguaje, aunque ya está más moderado el lenguaje urbano o de la calle, porque él conoció a Jesús, él es cristiano, pero hay que oír ese relato y para mí dentro de su ámbito es un gran referente de que sí se puede hacer cambios en la vida. Y Dios y, y, y, y la verdad que me interesó y por eso lo publiqué. Hola, que lo puedan ver en Facebook, en mi cuenta de Facebook. Señores, hablando de la era del vacío y de la falta de, de motivos y... Y que el hombre moderno no, no se embarca en grandes cosas, sino que procura eh, preservarse en sí mismo. Eh, la familia dividida, la familia sin contenido, ha encontrado hijos que han tomado caminos distintos. Y yo sé que para muchas familias que hoy están sufriendo la pérdida de sus hijos, no la pérdida física, la sino la pérdida del camino, por la que sus padres quizás pensaron hoy son unos grandes dolores de cabeza familia. pero gracias yo entiendo que todavía el amor que se le tiene a esos hijos, a pesar de el mal comportamiento bien, bien, a Dios, es inmenso, porque las madres los padres, sí. no terminan no, no transmutan eso por más cosas que vean en sus hijos y siempre serán los más bonitos y los más buenos del mundo y siempre le van a pedir a la policía que, que no se los mate que, y que no se los meta preso. Y él es tremendo, pero que son así. Todo eso está viviendo la humanidad y ha vivido la humanidad durante todo este tiempo. Y por eso vemos que ha habido una ruptura con esta pandemia de muchas formas de vida. Y espero que no se traigan y que se dejen a un lado y que se puedan superar. Por bien de ellos y por bien de la misma sociedad. Y lo digo así porque encuentro en un hecho que consternó a San Francisco de Macorís durante estos periodos de pandemia y fue la muerte de la señora a mano del sicario. ¿La señora qué? En San Francisco de Macorís Ay, recientemente, hace apenas una semana atrás, ¿verdad? Si o dos semanas. Como diez días. Diez días esa deformación y esa falta de respeto a la, a, al ser humano que algunos individuos albergan en sus corazones deja una historia mucho más asquiante cuando se proyectan que es producto del incono que hay en otro individuo que no se sabe si es tan malo como el que lo ejecuta o peor y que paguen para quitarle la vida a alguien que él le ha dado su santa gana. En los dos ámbitos, son crueles y son rechazos humanos que la sociedad debiera y las mismas autoridades y en este caso la policía que en principio pone la mano en los, en los puntos de evidencias y que luego la justicia no puede organizar ...para lograr sacar a esos individuos de la sociedad y que paguen por los crímenes que han cometido. Qué pena que aquí en la República Dominicana no hayamos todavía eh, puesto en marcha el Código Penal Dominicano. Porque no hay consecuencias más que del último hecho por el cual se le atrapa. Y debe haber consecuencias por todos los hechos que un individuo ha cometido en el trayecto de su vida dedicado a lo peor que se pueda dedicar un ser humano salir de un punto de un lugar para ir a quitarle la vida a otro que no han tenido nunca un problema ni se conocen ni simplemente complacen eh, eh, la, la desgracia humana que hay en la cabeza del que lo paga eso para mí la autoridad, fiscalía de debe deben pelearse a fondo Mi querido y, primo y, y amigo y, y como, como jefe policial debe poner todo su empeño. Así es. Gracias, Francis. Gracias por tu comentario, eh, perdón, hermano. Eh, eh, eh, perdón. Ajá. Perdón, porque al no escuchar el timbre eh, no me permitió hacer conclusiones y se ve un tanto cortando. No, está bien. Permíteme concluir que... para yo... Eh, decir que espero que este hecho no quede impune por okay. las por las ramas que supuestamente he escuchado he escuchado que te vino el problema